Una ligera manejo de patineta a ver cómo sale. Salió algo tranquilo. Este chocamos pero no pasa nada. Es parte de, de eso y ya me bajé porque hacía mucho calor. Y lo volvemos a intentar. Sí, sí. Ah. Va otra vez, segundo intento. Oh, eso es, por por favor. Impulso, Nos acomodamos, pero nos tardamos un rato. Este, pues, pues sí. Le damos, sin miedo. Nos sea, acomodamos, vámonos caminando. Le damos, le damos. Práctica es práctica para ¿No? los nomatos, nomatos. No cobro mucho. Impulso, seguimos con los impulsos. Y así es como se empieza esto. Y pues cuando empezamos con la básica ahora seguimos con los expertos. Seguimos, seguimos. Nos balanceamos hasta donde nos podemos comprar. Nos impulsamos. Ah. Ha, ha, ha,